Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosa, fundador de la Logia Luciferina Semilla de Luz Universal. Les hago una invitación a todas aquellas personas que quieren estar más cerca de mi Señor Lucifer, a los pactados, a los iniciados, a los adoradores, o a los que nunca han tenido contacto con la Logia Luciferina Semilla de Luz y quieren conocer del tema. Próximamente vamos a realizar el primer encuentro nacional de luciferinos, acá en las instalaciones del Templo Luciferino Semilla de Luz. Sábado y domingo, la fecha está por... Eh, acordar con todos los aijados del territorio nacional. Ese es un pendiente hasta la fecha. Vamos a tener eh, sesiones de sanación, limpiezas, abre caminos, diferentes tipos de rituales. Y para aquellas personas que quieren ese espacio, porque en la casa no lo pueden hacer, porque en su entorno familiar o laboral no pueden estar cerca a mi Señor o estar en comunión con Él, pues eso está dirigido a esas personas que quieran estar cerca a mi señor Lucifer, que quieran tener esa comunión, ese encuentro con él nuevamente, aquí lo, pone, lo podrán hacer. Enseñarse a Luciferinas también vamos a tener, vamos a tener invitados especiales. Así que estén muy pendientes de la fecha eh, y hora que vamos a dar a conocer muy pronto. Recuerden, primer encuentro nacional de Luciferinos, acá, en la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal, y es con cupo limitado. Atrévete ya y déjate sorprender.